Hola, bueno, acá hice otro pequeño video con respecto a cómo podemos manejar el foro que se genera al usar el Moodle. Ciertamente, cuando uno establece un foro y tiene que escribir, ustedes van a empezar a ver que en el Moodle les empieza a caer un montón de, de mails. Por ejemplo, puedo tener muchos mails de las charlas del foro. Una forma que yo hago para manejar esto entre medio puede haber cosas que sean interesantes o respuestas que no sean interesantes, es recorrer los mails. no A ver busquemos alguno por ejemplo y eh, puedo con lo que podría ser una posibilidad es copiar las respuestas que me interesan. De pronto al leer un mail yo lo que hago usualmente cuando soy alumno me creo charlas del foro y ahí directamente empasto sin mucho preocuparme eh, las respuestas que se dan en el foro, ¿ta? etcétera. Otra forma que puedo uno hacer es en el foro, por ejemplo, en el caso del WhatsApp, también yo puedo agarrar y teñir y copiar eh, lo conversado. Entonces me voy después al Word. Y agarro y pego lo que charlé. Uno después ahí puede eh, tachar lo que no le interesa o yo lo dejo así. Solo copio los pedazos realmente importantes de una charla y no las respuestas como gracias, hasta luego, que. está Bueno, era para darle una alternativa al manejo del, del la cantidad de mensajes que se generan en un foro. Hasta luego.